Ya estimado, les traigo este juego que se llama Battle Princess Madeline, ya, que tenemos modo historia, modo arcade, opciones del juego, o salir, cachai, ya, vamos a ir acá, ahí está nuestra super princesa, está, está acariciando a su perro, cachai, entonces tenemos modo historia, modo arcade, opciones y salir, vamos a partir con el modo historia, a ver, continuar juego, lo que pasa es que yo había partido jugando, pero puta, tuve que ir al baño y todas esas puedas así que vamos a poner juego nuevo. ¿Ya? Tira como una memoria este compadre, weón, a la familia Ah, claro, y es que va a amarse toda esta historia de nuevo que me vi ¿De ¿Alguna manera adelantar esto? Ya, la cuestión es que llega el abuelo ahí, ¿cachai? Eh, Maddy, escuché que no te sentía bien, así que viene para hacerte compañía, ¿cachai? Ya hay unas transiciones Ahora estoy bien, voy a subir de nivel en, en Willcraft, ¿cachai? Habla como del Minecraft, pero... Está jugando Willcraft Subir de nivel, no sé qué significa eso, pero tengo una historia para ti, ¿cachai? Entonces el viejo llega a contarle una historia, la mina como que... Sí, mejor... Ven a jugar... Eh, mejor que jugar Willcraft, ¿cachai? Eh, vamos, Maddy, darle una oportunidad, siento que esta historia te será muy interesante sobre una princesa de nombre Madeline Ya, justo se llama igual que ella, ¿cachai? Ya, también es mi nombre Juro que es solo una coincidencia, bla bla bla En fin, esta princesa se convierte en una gran guerrera Que algunos dirán que es la mejor de todas Ella tiene increíbles aventuras Ella combate contra todo tipo de monstruos a los que logra vencer Una princesa se convierte en guerrera ¿Cómo pasa eso? Olvídate de todo lo aburrido Vete a la parte divertida Y ahí el viejo como que le empieza a contar la historia Está bien, comencemos con la aventura esta es la pequeña introducción del juego que puta ya le va a contar una historia de una super mega guerrera. Ya. Entonces ahí resulta que están unos aldeanos peleando con unos. con una calaveras, cachai. Entonces puta llevan al castillo, ella llega al castillo, se encuentra con toda su familia, una wea así, cachai. Sus amigos guerreros parece. Que los matan, el perro también lo matan. ¿Cachai, no? Y ahí ella queda toda triste Para la cagada El malo de la película se retira weón, Dejando a todos muertos Y ella quedando abandonada la, pe la pequeña Battle Princess Madeline ¿Ya? Entonces ya empieza el juego ¿Cachai? Ella está llorando Madeline, no hay tiempo para llorar Tienes que ser fuerte Debemos seguir adelante Y encontrar a los demás Pero abuelo ¿Cómo lo haremos? Ya El abuelo Ya llega una vieja bruja, weón. Debe traer magia, ¿cachai? Pequeña, este es el comienzo Los comienzos nacen de donde otras cosas terminan No hay un final más cierto que una tumba La cripta de nuestros descendientes está escondida aquí y ahí dentro hay un pergamino mágico Encuentra la cripta y el pergamino te llevará a donde sea que busques llegar me imagino que hay un jefe y toda la weá, así que vamos a tratar de llegar al jefe. Ya, el primer jefe lo vamos a matar y después vamos a ir grabando, pero más que todo vamos a cachar la intro. Y aquí esa vieja revivió al perro, bueno, el espíritu del perro, Fritzy. ¿En verdad eres tú? Buen chico, buen chico. Pensé que nunca te volvería a ver. Ya, ahí se revivió un muerto también, ¿cachai? El abuelo lo mata. Ya. Madeline, déjame apresurarte. Tú también, Fritzy. No es seguro estar aquí, vámonos. Ya, entonces ahí se van a apresurar. Cementerio de la Reales. La cuestión es que acá, bueno ya caché que con esto, puta, recogí algunas moneditas y todo. Si aprieto hacia arriba vuelves a entrar, ¿cachai? Y acá entráis y llegáis como a un pueblo donde este huevón, por ejemplo, es una princesa, asegúrate de siempre honrar a los que han caído. Está a tu monumento, incluso los fantasmas. Seguramente regresa, te regresarán el favor. ¿Ya? Acá podemos seguir sacando cosas. No sé cómo llegar allá arriba al principio, puta, estuve tratando, pero no caché. Ya, después hablamos con esto, weón. Maddy, queremos ir al pantano, pero no podemos debido al gran esqueleto A ese gran esqueleto que bloquea el camino Podría ir a patear su trasero para que podamos pasar ¿Cachai? Madre, ayúdame, por favor Estaba cuidando a mi hermano cuando de repente salió corriendo al cementerio Para pelear con algunos Él quería ser valiente como tú y pelear con los monstruos Él nunca regresó Podría encontrarlos, pero que ya Listo. Acá arriba hay una weá que no sé cómo se agarra me gustaría agarrar esa, esa hueá que está allá, pero no. Todavía no le, no le cacho el, el movimiento al mono. Ya, ya se acá adentro. Me sale este hueón que me dice: Princesa Madeline, soy yo uno de tus guardianes reales. Tengo algo que necesitarás para tu aventura. Ya, y ahí le paso una llave. Ya tenemos que recordar que tenemos una llave. Parece que le cambió la ropa, no me di cuenta. Aquí tienes mi llavero mágico, brilla cuando está cerca de una puerta que puedes abrir. Mientras más cerca esté de la puerta, más rápido brillará. Buena suerte, princesa. Ya, perfecto. Ya, vamos a romper todo. Ya, este guan ¿qué onda? Hola, Madeline. ¿Sabías que hay tesoros escondidos en todos lados? Ya. Siempre reí, y si toda la, la típica, guay, que reíse los tesoros. Ah, mira. Ya, no sé qué pasa acá. Ahí se rompió eso. Ya, agarré un diamante. Otro diamante más. Si yo aprieto select, ahí tengo cuatro de esos, ¿cachai? Tengo como una... Tengo algo de plata, ¿cachai? No sé para qué serán todavía. Todavía estoy tratando de descubrir el juego. Ya nadie me habla por acá, acá hay un in. Una hueá para descansar. A ver, no entro todavía. La... Bueno, si se fijan arriba hay una hueá que me indica que... Hay una mano esquelética que me indica que tengo que... Llegar arriba, ¿cachai? Pero no, no sé cómo llegar. Me mira disparo Ahora el perro no me sirve alguna wea. No, no, no cacho, eh Nada Estas monas, por ejemplo, te vuelven a decir lo mismo Ha encontrado, al hermano, tal vez Él cayó en la vieja cripta Ah, mira ¿eh? Eso no había cachado Y este Yo solo quiero comer caracoles del pantano Me gustaría saber cómo era el perro, weón a ver. Ah, ladra solo, pero. Apreto Select. No pasa nada, ¿cachai? La llave, está weas no va sé qué son todavía. Estoy recién partiendo el juego, si no lo estoy puro probando. Tengo esa arma. Y volvemos a la plata, la llave, estos fragmentos de armadura, ¿cachai? No tengo ni uno azul. Nivel de armadura nivel 1. Ya, ¿cachai? No sé para quién nada, weón. Todavía no... Estoy recién entendiendo el juego. Voy con mi abuelo, con el perro. Estos viejitos como que protegen, parece. ¿Cachai? Si me acerco ahí, no, no pasa naipe. Ya, está bien a Princesa. Si ves a un jefe en específico, yo te daré un premio, ya. La misma, weón. Bueno, esta parte me recordó mucho al Gozan Goblin. De hecho, el juego me lo compré porque se parecía al Gozan Goblin. Ya, Princesa, está a salvo que, bueno... Soy Tony, escolta real y bardo de medio tiempo. He perdido mi varita mientras perseguía a algunos monstruos por el paso de los dragones. Es una preciada reliquia familiar. Por favor, encuéntrala y tráela de vuelta. Ya. Hay muchas estatuas. No sé qué onda cómo honrar a la estatua. Ya. ¿Qué onda? ¿También mina, princesa si vence un jefe? Ya. La misma weá de siempre. ¿Cachai? No sé si hay tesoro. Nada. Ya, y aquí entramos como al castillo, ¿cachai? Aquí hay más weá, esta mina me dice lo mismo, si encuentro un jefe me va a dar un premio Acá está, no bueno, tengo idea para qué será ¿cachai? Estoy recién partiendo, disparo, disparo, nada, ¿cachai? No sé para dónde es la weá ¿cachai? Seguimos revisando el castillo, no hay nada Es como la el típico lugar donde haya pasear Acá nos encontramos con una pequeña biblioteca de puros monstruos algunos monstruos que tal vez vienen el Go Go en el gozan Golem, ¿Cachai? Esta mano no sé qué será. Por lo menos no habría tan mal como se veía. ¿Cachai? Cada mono tiene como una descripción. ¿Cachai? Por lo menos los muñecos no huelen igual a aquellos esqueletos. No sé. ¿Cachai? Muchos monitos. No sé por qué ya hay algunos monos ya. ¿Cachai? Estas criaturas pueden soplar fuego bajo el agua. ¿Cómo es posible? ¿Cachai? Hay como una pequeña descripción de algunos personajes y de otros no, ¿cachai? Unos que son como... están como en sombra, weón. Todavía no cacho qué onda son monos. Estos pájaros, a ver qué onda. Estos siempre está, estaban tratando de pisotearme, también eran desagradables. ¿Cachai? Mira ese demonio que se parece al Gozangolin también. ¿Cachai? Yo pensé que eran monos que voy a elegir. Estos en verdad eran molestos. Si yo aprieto hacia abajo, creo que también baja la mona, mira. ¿Cachai? Aquí, aquí yo me muevo con la mano ¿Cachai? Araña Qué asqueroso la araña que robó la espada de mi papá Ya, después, este era muy rápido también, era muy peludo Y este otro Otra, tal vez pensó que era muy curja cool, jajaja Y esta, no tenemos registro esta wea, ¿cachai? No hay nada aquí Es bonita la monita, ¿eh? me gusta Ya van a empezar a salir todas las buenas vestidas de cosplay de la loca Y típico que van a, a hacer toda esta wea. A ver ese cómo se llama, Raponchi Este no escupía bolas gigantes ni Cretino le puse Cretino Ya, vámonos Bueno, aquí cada mono tiene una descripción Estos son como los de Cougars, a ver Qué asco? a Sofía le gusta mucho este No da igual, no sé quién es Sofía weón Vámonos ya, Seguimos andando por el castillo, llegamos acá Princesa, soy de uno de tus guardias reales. ¿eh? Tengo un favor que pedirte. Mi amigo se fue a buscar tesoro en el pantano. Se fue hace mucho tiempo y estoy preocupado. Tal vez podría buscarlo si vas ahí. Yo puedo recompensarte por tu tiempo. Y acá supuestamente está como todo el reino y toda la weá. ¿Cachai? Esta es una gran recompensa. Ya. Si mata un jefe específico. Entonces. Ahí vamos con Princess Madeline. Ya. Al parecer. Arriba en el hub. Tenemos un corazón que tiene dos de energía. Eh, pienso que igual que el, el Gozan Goblin, que te pegan una vez, te quitan armadura y te pegan otra vez y te morís, ¿cachai? Entonces ya que sabemos que este es el reino de la princesa, ya, que está siendo protegido por estos guardias de las orillitas, ¿cachai? En cada orilla hay un guardia cuando salís de alguna zona, ¿cachai? Aquí está este, ya, lo mismo, la misma weá Ese hijito que está durmiendo no sé qué onda Tal vez de repente ya voy a empezar a saber cómo se ocupa el perro. No sé cómo es la weá, ¿cachai? Si, si se dan cuenta está el perrito ahí, pero no sé cómo manejarlo, ¿cachai? A ver si mantengo el botón apretado tampoco pasa nada. ¿Cachai? No sé cómo llegar ahí arriba. No no llega así. No corre tampoco. No. Y ahí este weón, ¿qué onda? Me va a hablar la seguridad de siempre de honrar a los llaves. Entonces vámonos nomás, weón. Y aquí partimos. Bueno, aquí está la cripta donde partió todo el juego Donde estaba llorando por el perro y todas las weas No se puede venir para acá No hay pasadizo para acá No hay nada, tenemos una roca 1, 2, 3, 4, 5 con 5 weas Y bueno, sigamos avanzando Y ahora empieza la aventura, vamos a cachar qué onda Lo que me interesa a mí Y al viejo pareciera que también me sirve como ayudante Vamos Ya, un guardia los guardes eh, derrotaron a la horda, pero se olvidaron de mí Ya, yo avancé un poco más adelante nomás, ¿cachai? Si no, no fue tanto, es que puta... Comencé a grabar y me dieron ganar al baño Y... y, y owner. Puta la wea, ya Por hablar wea, ¿veis? ¿cachai? Ya la mina le pegaron una vez Me quitaron una vía, si se dan cuenta arriba donde está el corazoncito Y quedó con... con media rayita ya, tal vez igual que en el Gozan Goblin, que cuando se saltaba y caía la armadura de repente Ya. La jugabilidad igual está piola, está rico el juego, me gusta. Los gráficos me encantaron, Tan bonito, pixelado, así, típico. tipo juego Super Nintendo en realidad, no podría decir que es de NES o de Atari porque no, no, no da. Es totalmente. es NES Web bueno, Remake, como una remasterización de Super Nintendo. Pero aún así está súper bonito, la, la gráfica de fondo está bien hecha, los buenos los colores también. La verdad me gusta. Ya, acá... Honrar, se puede honrar, no sé cómo se hace. Objeto todos los botones del j Y nada. Nada de nada. Ya... El perrito parece que absorbe lo... Fíjense que cuando mata un mono... Miren. El perrito como que absorbe su, su energía. ¿Cacharon? Vamos Me gusta el escenario Me gustan los escenarios amplios, así con harto espacio Me recordó un juego, Little Nemo Que también tenemos que terminarlo en el juego del recuerdo Lo quería jugar comprándomelo, pero... Al final lo vamos a tener que jugar en el PC nomás Uno de mis preferidos Little Nemo, buena música Buen audio bueno, me encantó la compra de este juego, la compré hoy día 6 de noviembre, de diciembre, sorry. Y está bastante bueno, me, me está gustando hasta el momento, está entretenido. Está suavecito, liganito de, de dificultad, weón. Ya, no puedo entrar acá, no sé cómo, no sé qué, qué, qué hacer aquí, weón. Ya, ¿qué hay acá, eh? Monedas, cachai, nivel de armadura, no sé para qué esto, fragmentos de armadura, no voto nada... Llavero mágico, acordémonos que el llavero mágico brillaba cuando había un lugar que se podía abrir Pero no, no, encuentro nada todavía Y aquí es donde quede yo, ¿cachai? Aquí, aquí voy yo Entonces acá, acá vamos a ver qué onda compadre Ya Vámonle Mira ahí hay un pájaro azul, weón Escucha más usted, bueno. Y sigamos dándole para acá. Está buena la gráfica del juego, me gusta. Me gusta que estos juegos me encantan, compadre. Y sigamos dándole nomás, vamos Está bueno. Muy buena la ambientación. Hay una versión también de Playstation, de la... No sé si de la Playstation Vita, la que es portátil. Que... Se llama como of Goblins Return o algo así. Ya, estos weones tiran weas hay que matarlos rápido. Me acuerdo porque aquí, aquí precisamente es donde yo llegué. Chucha, se murió, weón. Ya... Ah, mira, los weones te, te, te tiran calaveras, weón. Ya, está bueno esto, ya, y el perrito no sé para qué me sirve weón, no sé qué, qué diablo hace el perrito weón Ya dice que hay ir para arriba, hay una flecha que dice que es para arriba Aquí como que mira ahí hay una armadura Zorra, ah no, es un fantasma Ay, no habla con él, no, no, no, no puedo hablar con nadie... Puta, es un, es un adorno, un dibujo, weón. Ya, pues será, po? Chucha. Puta, ¿por qué está eso ahí, weón? Me, me, me perturba que no pueda hablar con los monos, weón. Como que te, te mandan a un escenario... No sé qué onda. Chucha. Ya... Anda, ahí es la dificultad del juego Ya, vamos Creo que ya aprendí a pelear contra esos grandotes ahí hay otra planta Ya... Me gusta el juego, me gusta Me perturba también que no puedas hacer el doble salto Está basado como en el Gozan Goblin, no como en el chucha, chucha vamos Que hay un Ghost and Goblin y hay un Ghost eh un Gozan Gold me ¿no? voy a hacer que está entonces como hay dos versiones En el Ghost and Goblin saltáis solamente una vez y en el Ghost Gold que como el 2 podéis hacer doble salto más probable que quiten el doble salto pues ¿Por qué el mono salió tan lejos, weón? Weón, yo voy avanzando nomás, no sé para dónde voy. Tengo que regresar para revivir a los guardias, para que puedan proteger el castillo. Es tu turno, Madeline. Fritzi te ayudará de ahora en adelante. Ten cuidado en tu viaje y recuerda regresar al castillo cuando lo necesites. Gracias, abuelo. Te veré pronto, lo prometo. Ya, pues aquí parte parece la aventura Aquí voy solo, ¿eh? voy sola Chucha. Ya, con... Mira qué bueno el... el efecto de la cadena ya, Aquí vamos a tener que empezar a pelearla nomás, pues. Ya Están buenos los efectillos estos Ya, y el perrito, ¿cómo me va, a ayudar, me va a ayudar de ahora en adelante? Algo que no, no sé cómo me ayuda. Nada todavía. pero los botones y no pasa nada IP. Ah, algo con la X, a ver. No, nada. Doble botón tampoco, el perro no hace nada. No, nada. Mira, ahí hay otras monas, weón. Deben ser monos de guardado, esto, ¿no? Vamos a probarlo. Weón. Y esta estatua es para un ¿no? Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bien no, no, no, no, no, no, no, no, Hay como un temblor, parece, ¿no? Ya Esto que es nada Un puente, una planta ahí Muy bien, vamos uh, fuck ¿Qué fue eso? Mierda una armadura, algo. Bueno. No sé ni dónde salió. Ah, pero me gusta el, el de dificultad de la weá. Acá. Parece que algo fui rompiendo ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. No llego allá? a ver. Vamos no, a cagando. Podría haberle puesto un trajecito más Sexy en todo caso O sea, cuando está sin ropita, digo yo Pero está bien, ya, anda con bata y Hay unos murciélagos acá arriba Y mira, ahí anda una goma Una, una de esas de Esa weá que me acaba de golpear, weón Chucha, se cayó al agua, weón Iré a salir de ahí, no creo, vamos Chucha, me caí, weón Ahora no sé cuántas vidas tendré, weón Puta, no vi eso, weón. Ya. Estamos aprendiendo el juego, weón. Ya, acá. Qué bueno los fondos, weón. Vamos. Y día de miedo van cagando los. Los ¿No, estoy parado. Sí, pues weón. Efectivamente se van echando a perder. Ya. Hay que estar despierto por, to por todos lados acá, weón. Vámonle, vámonle, vámonle. Parece que quiere acá arriba o no. Pero no hay doble salto, po, weón. Voy a saltar a donde está esa, weón, más a ver. Ah, ya, bien. Está lleno sarcófago. Escucha. Hay algo en el agua, weón. ¿O no? Mira qué bueno lo... Los esqueletos muertos, weón. El perrito todavía no sé para qué sirve, weón, de verdad. Vámonle, vámonle, vámonle. Estar atento, weón, a cualquier weón. En el techo tampoco caen cuestiones. y hay una planta que cae en el flor. Es probable que salga algún mono. Vamos. Ya, perfecto. Mira los murciélagos ahí. Ya ese bueno hace tirarse. Vamos, vamos, vamos. Primer nivel: modo historia de Princess Madeline. Y el juego me está gustando, compadre. Chucha, el torrito me asustó. Pensé que era un enemigo, weón. Vamos. No he cachado con cuánto... Con cuánto golpe mueren los... Los esqueletos, weón. Con uno nomás. A ver, disparando por cualquier cosa Nada Acá hay más skeletons. Ya, aquí pareciera que tiene, tiene onda de jefe acá la weá. Tiene onda de jefe Dice, devuélvete ¿Qué va a ser si avanzo? Chucha No, weón! Ya Ya esto está set Oh, no, fuck Nadie me dijo que... Ya, acá la movía Ya, ¿y a dónde tengo que pegarle? Oh. Tal vez tengo uno... Ya, el weón va a saltar, parece Ah, me mató, weón Ya, vamos a cachar... ya Ya... Ya, ah, cuando esté detenido, no me hace nada. Chucha, no, morí, weón. Ya. Ahí. Corremos para acá. Ya, lo más probable que el weón quiera... Oiga, ¿qué fue eso? Ya. Una. Dos. Tres, ya, y el buen cuando corre, ahí pega con su tremenda espada, se ríe. Ah, ya, cuando el buen se ríe quiere decir que va a correr. Vamos. Ya, ahí se está... Ríe. Una... Oh. Ya, ahí viene corriendo como loca. Vamos, aquí a poco. Chucha. Ya. Lo maté, weón. O Saqué un logro también. Logro desbloqueado. Ya, ahora bien, no sé cuántas eran. Ya, ahí parece, ¿eh? Detén, por favor, tu ataque, pequeña, estamos de tu lado. Te hemos observado desde arriba en las nubes desde que te, tú naciste. Y tus tataratataratarabuelos tatara, estado muy orgulloso Y sabemos que estás aquí, nuestra hermosa y valiente princesa. Ya... Ya le dieron un poder. En nuestro honor darte esto a ti, nuestra valiente joven guerrera. Creemos en ti, Madi, y siempre estaremos observándote. Buena suerte y ve a derrotarlos. ¿A quién, weón? Todavía no cacho. quién es el enemigo? ¿Los esqueletos? ¿Quién? Ya... Princesa, tu abuelo necesita que regreses al castillo. Por favor, sígueme. Ok, espero que todo esté bien. Ya llegamos al castillo de los Olenga. O oh, no sé, no sé cuánto. Podría haber una forma más rápida de viajar. Sir Dab, el alquimista de Reino, creó un dispositivo que llama el Stitch Stitch Bot. Te permite viajar a lugares lejano en un instante. Ya, Sir Dab tiene la respuesta para que necesitas para completar tu misión. Perfecto, vamos a ver. Oh sí, solo fuera así de sencillo. Sir Dab ha sido capturado por una bruja que estaba celosa de su máquina y ella robó el Stitch Bot esperando usar su magia para su beneficio. Lo que ella no entendió fue que el Stitchbot cobra vida con magia y con ciencia magia y ciencia ya ella pasó semanas probando todos los hechizos que conocía para tratar de hacer que el Stitchbot y cuando se le acabaron los hechizos ella capturó a Sirdev y le hizo su prisionero en su cueva si deseas avanzar en tu aventura debes visitar el pantano en donde la bruja está escondiendo a Sirtev rescátalo y llévalo al castillo y él te revelará la forma en que funciona el Stitchbot Gracias, abuelo Así lo haré Maddy, espera Usemos el pergamino que tiene ahí Hay una piedra De teletransportación En la cripta de Fritzi Sígueme Ya vamos a la tumba del perro Ya, piedra de teletransportación Ya, entonces esta piedra Era de teletransportación Bien, Maddy Todo lo que necesitas hacer Es tocar la piedra de teletransportación Y abrir el pergamino Lo del pergamino es fácil, pues solo tienes que ir a la imagen del lugar al que quieres viajar. Y después toca de nuevo la piedra. Eso es todo. Ahora toca la piedra y abre el pergamino a la imagen del pantano. Claro abuelo, deseame suerte. Buena suerte, Madeline. Tú puedes hacerlo. Ya, y ahí se abre la piedra. Pantano en las afueras. Swamlands. Ya. Ya, Alerta la cagada Ya, platita Pequeña May, ¿Cómo estás hoy? Estoy teniendo un pequeño problema ¿Sabes? He perdido mi martillo mágico Un estúpido monstruo lo tomó Y salió corriendo a la cueva en el pantano Si lo recupera, yo con gusto Me estableceré en el castillo Ya, ¿y este? Princesa Madeline, mi nombre es Bill es un honor conocerte. He perdido mi libro mientras visitaba el pueblo costero. ¿Podrías, por favor, traer de vuelta? Si encuentras en tu viaje, te daré una recompensa. Puta, todos los buenos Puros cachos, ¿eh? Puros cachos. Ya, no me puedo subir arriba del hongo, nada. Ya, vamos. Ah, mira, acá sí. A ver, y esto acá arriba también. Buena. No hay idea mía, hoy arriba hay unas plantas como... Pero no puedo hacer dobles saltos, eso es lo que no entiendo. Wow. Ya, ya lo podré hacer, ya. ¿Quién es este? Princesa, qué bueno que está aquí. Me fue entregada una llave y se me dijo que un gran monstruo está atrapado en una cueva cerca de aquí. Se me dijo que es una de las muchas bestias que protege un tesoro. Puedes tener la llave, pero yo no puedo abandonar mi puesto. Buena suerte. Ya me dieron una llave. Muy bien. Este weón granjero me dice: I heard there he is magical item just below here. Ya, no sé qué, qué onda. Ya, agarramos moneditas. Princesa Madeline, mi nombre es Jason. Es un honor conocerte. Vi a algunos niños correr a esconderse cuando atacaron los monstruos. Temo que hayan quedado atrapados. Por favor, buscan el área del pantano. Siempre en el pantano, weón. Ya, ¿qué onda acá? Chucha ¿Dónde me vine a meter, weón? ¿Y qué onda acá? Mira, se abrió la puerta A ver, ¿será un ascensor esa, weón? A ver... Ah, ya, un jefe así, así de rápido un jefe Chá, ¿qué onda? ¿Qué fue eso? Ya, saltamos para acá. La araña dispara, ya. ¿Qué onda? Ya va a aparecer por allá, ya sabemos que... No, pues esto es trampa, pues no caía acaso donde... Ya, ups, ya, bien. ¡Wow! ¡Muérate, muérate, muérate! Bueno, es típico eso, vamos. Vámonos para acá ahora. ¡Wow! Me va a tirar sus telas de araña. Chucha la wea. No hay una manera de saber dónde me va a disparar. Vamos, muévete. Uh... No te dice dónde va a caer. Si sí es la wea. tratando de hacer mi mejor esfuerzo con la weá no me puedo subir acá al hongo no, salta de hongo en hongo Ya le queda poco, le queda poco, le queda poco. Parece que no le hago daño a menos que esté abajo. Murió. Mira, tengo una bota. A ver. Ya hay esa bota. Ahí está el doble salto al fin, pues compadre. Ups Parece que en el modo historia no, no perdemos nunca weón Por lo que estoy cachando Ya a ver para acá abajo no baja... No, no baja por la aldeana ¿Y si me dejo caer? Puta WTF weón, los mapas son gigantes weón No hay como un orden que te diga para dónde hay que ir, weón, ¿cachai? Como medio... Rara la weón No sé por qué estoy avanzando hacia la izquierda Pero bueno Ya, está claro que esa roca va, va a caer y me va a hacer cagada y de alguna manera voy a morir No muere la mano. Vamos. No tra ah, mira, ahí trepa por la aldeana. Vamos a cachar que hay arriba. Chucha, mira esas plantas. Te parecen mucho las del. Escucha, yo tratando de matarla, weón. y ...logré un... oro desbloqueado, weón. De acá y de acá. Cementerio de la realeza, weón. Ah, pero acá era donde estaba recién yo, entonces... ...acá es donde terminé el show. Ah, el pantano en las afueras, ya. Y entonces aquí es donde ya. Supongo que tengo que ir para acá, pues, weón. Chucha la weá, weón. No, y te mata de una, parece. Bueno, ya sabemos que esas plantas te matan. Hay que tener cuidado con esas weas, te quitan el tiro de energía. Vamos a ir por acá. Uy, acá está la roca. ¡Ah, qué onda! Ya, ¿y por qué partí de acá y no como adelante? ¿Que perdí una vida? Chucha la weá. Ya, sigamos avanzando. ¿Y estas plantas se mueren o no? Ah, sí, se mueren. Puta la hueá, de nuevo, hueá. Ya. Hueón <risa> espina. ¿Qué onda? Baja, po Chucha Está, está complicada la cosa Es que no sé No, no sé para dónde se va Ya Además encima Esta mano no muere Chucha Mira, weón Está complicado el jueguito Ya, vamos. Ya caché que te dan tres vidas y después de las tres vidas. partir de nuevo. Chucha, mira. El... Se resbaló solo, weón. Sola. Ya, aquí vamos bien. Ya, pues weón, puta, ahí no se cacha la diferencia de.. Chucha. Again, again, again. Aquí ya sabemos qué hacer en estos hueones. Ya. Ya tenemos la práctica, al menos. No, hueón, no sé pa dónde. Ya vamos. Vamos a grabar hasta aquí salvemos al weón. Ya, agachado nomás. Ya hay que tener cuidado con los weones. Ya, vamos bien. al menos ya tenemos el doble salto que era lo que, una de las cosas que quería conseguir ya, tenemos que seguir subiendo parece que vamos a llegar al pueblo donde estábamos la hueá divertida ya, pero igual sirve para conocer, ¿cachai? ya, para arriba dice pueblo Seguimos subiendo, a ver qué onda. Acá está la tumba de la araña, donde acabamos de pelear con la araña. Y conseguimos las botas. Ya, vamos a subir. Estamos claro que esas plantas nos pinchan. Ya, acá hay un ascensor, supuestamente. Ya, muy bien. Ya, y aquí llegamos al pueblo ¿saben qué voy a hacer? voy a ir a buscar el ullero ese que está en el en el primer pueblo ya que tengo doble salto compadre a ver acá puedo entrar no ya yo ya hablé con todos estos hueones que perdieron cosas y con este, ya, escoge tu destino pantano de la en las afueras cementerio de la realeza Eh, parece que Cementerio de la realeza, ¿eh? ¿O no? Sí, pues tengo esos tornos. Ya, entonces vamos al Cementerio de la realeza. Debería ser donde está el perrito, ¿bien? Es correcto. Ya vamos a salir de acá y vamos a ir a buscar ese famoso... Esta hueá que está acá arriba. que ahora puedo llegar más alto. ¿Y nunca dejar de sacar plata. Este viejo no, ¿verdad? Ya, acá no se puede entrar, este weón tampoco, ahora está ahí parado de adorno. Ya, las weas que me pidieron tanto. Ya ahí agarré esa wea. Ya, ¿Qué es? Ya, no, ahí está. Una cuchara de madera. Puta, ni un brillo la wea. Vámonos entonces, sigamos nuestra aventura, weón Acá podemos entrar, ahora que podemos saltar más alto, llegaría acá arriba, a ¿eh? ver Tampoco, weón Ahora la plata no sepa sé qué, weón Nadie vende nada No catch, esto, yo pensé que aquí compraba, weón Ya estos están arrancando, hermano, tal vez ya, sí, este ya, eh, lo hiciste más y eres la mejor. Aquí tiene un muñeco que tengo de él. Ya, me regalaron un muñeco del mono. Ya, este weón que honraron los caídos y todo el tema. Ya, lo más probable. Ups, ¿qué es eso? Ah, ahí me lo dieron recién. Ya, hay más monos que te regalan cosas por matar a los enemigos frigios. Por ejemplo, esta, a ver. Venciste al que apúrate de una vez. Si lo vencipo. toda la paja de nuevo, venir para acá para el castillo, de repente van a dar algo. Ya, he encontrado la varita, por favor, avisa cuando la encuentre. Venciete al que apúrate de una vez, pero si lo vencipo, weón. Ya, esta también, la misma weón, me van a apurar. Aquí está esta weá Que no sé, ¿qué será? Ahora está más pequeña, ¿cachai? Ya, nada ¿Será? Pues el perrito también no sirve para ni una weá todavía, weón ¿Cachai? Acá debería ya... Haber, se debe haber, ahí, está, ahí está el mono, ¿cachai? El guardia del rey es un tipo... Un tipo... Un tubo muy grande también Tiene una risa graciosa ya, Ese es mi primer trofeo ya. Y acá. Ha encontrado a mi amigo en el pantano. No, nada. Y aquí está el viejo que se arrancó parece. Y esta no me da nada. Ya. Debería tener alguna weá para correr mucho más rápido en las ciudades, ¿eh? Para no, no tener que pegarse esta. estos piques pajeros, weón. Bueno, ya sabemos todo lo que dice estos temas. Yo creo que saben que. Que una vez terminando el... O sea, terminando toda la Como matando todos los mini jefes Aquí en el pueblo te van a arreglar todas las cosas, ¿cachai? Están monitas, todos los buenos... Puta... Los mini jefes me refiero a los jefes que, con los que tú partís el juego, ¿cachai? Por ejemplo, ese esqueleto... Que son como jefes de introducción Ya... Ahora igual me pegaría el pique quizá a pata Ahora que tengo gol de salto, podría llegar más lejos Igual la hago corriendo, ¿no? ¿Cachai ahora o no? A ver qué hice acá Estaré bien, princesa, yo protegeré esta tumba, qué tumba, weón Que ahora que salto dos veces lo más probable es que pueda. Claro, por el primer nivel lo superáis al tiro saltando dos veces. Y pueda encontrar más cositas. Claro, en este caso ahora voy sin el, el viejo que me ayuda, pues o bueno. que me hacía como. como la vez de. de escudero. ¿Sabes? Cambia la cosa con doble salto, cuba Mira, mira, mira acá Debería tener un sonido cuando uno... ...come esa... ...esos diamantes, para cachar que te, te comiste uno, weón. Qué cayó ahí, man. Más platita, más platita, vamos. Ya, qué bien. Ah, no era nada. Caen como pedazos de armadura cuando cuando matáis a los esqueletos. Llenito el juego, piola weón, ¿cachai? Buena onda la weá, era acá. Todavía no puedo entrar aquí. Claro, uno le va perdiendo más el miedo al juego a medida que vaya avanzando. Pero ahora puedo llegar acá. Delante no había podido venir para acá. Ya, carrera, muérete. Muérete, weón. Parece que sí, se había llegado acá arriba. Sí, se había llegado. Que todavía no sepa qué son esos fantasmas, la verdad. Ya lo iré a averiguar Mierda Ya, después venía esta parte Pasamos muy rápidamente Muy fácilmente con double jump Chucha Tener cuidado porque estos weones bueno, Acuérdate que disparan desde arriba Acá sí que no había venido, a ver. Mira acá. Veamos qué hay aquí. Otala, oh, weá. Tampoco puedo llegar allá arriba. De nuevo la fantasmita, ¿eh? Vámonle, vámonle. Puta, ya. Acá sé que ya había estado. Go, go, go. Claro, es como que me jugara la weá dos veces, ¿cachai? no hay una manera de ahorrarme todo este pique Sin tener que... A ver... ¿Qué es esto? Muñeco Bota de araña... Estos son como los pasivos entonces Bueno, será vos Bota... Ya cachamos que... Me, me jugué dos veces el mismo level Parece que es su show la wea Ya. ¿Ya dónde aparezco? Ah, aquí cagaste nomás, po bueno. Entonces tendría que irme por, por otro camino, por arriba. Ya. Efectivamente es por arriba Vámonle ¿Nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Para conocer el mapa por último, weón Cachando bien la wea Acuérdate que salían esas burbujas y toda esa mierda Ahí viene una Ahora puedo llegar acá, mira. Capaz que encuentre algo, pues quién sabe, mira. Estoy corriendo con todo nomás. A ver si encontramos algo. Bueno, las fantasmitas. Que no sepa qué son, weón. Todavía no sepa qué son estos fantasmas. A ver, no se pueden honrar. ¡Oh! Ay, hay que como agacharse entonces el logro desbloqueado Buena Ya para eso son entonces Entonces las fantasmas hay que como inclinarse y... Puta, rezarle, ¿verdad? Pero harto rato, creo O sea, según lo que acabo de ver, pues bueno Me perturba el tema de que me den plata sin saber para qué. Porque no. No sé dónde comprar, pues, weón. Deberían haber tiendas, voy a tener un arma más bacán que puedo, pueda comprar, alguna wea así. Pregunto. Ahora estoy más rápido con mi double jump. Lo bueno es que no voy a tener que pelear con el esqueleto. Voy a tratar de ver en todos lados. Mira, hay una puerta ahí. ¿Se podrá entrar ahí o no? No. Vámonle, vámonle, vámonle. Qué divertida la mona, weón. Embata wean. vamos con todo nomás. Pretendo llegar al final del primer level. O sea, el nivel... Este one tiene como un saco de... moneda. Puta, ¿quién me mató? ¿Hay un secreto acá? No, no. Acá sí, vamos. Mira, otra moneta. Entonces, nos agachamos a honrarla. Ahí está el chopo. Está en platita. Para eso son esos monitos. Ya le caché la mano. Yo pensé que eran solamente las estatuas o algo así. Ya. Quiero saber para qué es la plata. Ya. Investigamos todo el lugar entonces. Ya llegamos a este pantano en las afueras. Ah, y todo el pique, ¿no? Hacia arriba. No, mal. Mala la eh. Ya, pero puta ya. Errores cometemos todos, po pues, bueno, si Estoy. Estoy recién cachando el juego. No. Estamos cachando como el jueguito. Ya sabemos que no es tan complicado O sea, al menos estos niveles, cuando una de ellas los... Ya los conoces La pregunta es, como... ¿Para dónde tengo que ir después de que llegue al pueblo, weón? Y si sigo corriendo para acá, ¿qué, ¿qué me encontraré, weón? Ya, acá hay como una agua que te dice es para allá Ya, ya para acá Hay que matar esta planta, huevón. anda con taco la mina o no, idea mía, No... Oh. Ya que hay un weón que vamos a tener que eliminar de alguna manera Puta, la hemos muriado Vámonos. Hacia abajo en la moya ¿Hay alguna liana que me lleve hacia abajo? Ahí está acá de matarle igual de todas maneras esta planta Una mano que me está diciendo Para dónde tengo que ir ¿Cómo voy a ir arriba, weón? Si a, arriba está lleno de, de esas plantas, weón ah, vamos Ahora el perro ¿Por qué absorbe esa weá? Todavía no lo no puedo entender, weón ¿Por qué absorbe la Como la, la, la energía de los enemigos? Y esta, esta mano no muere es como de acero dale en mi mona! Uh. Mira, ¡Ya! Esta debe ser la cueva Donde está escondida la bruja que... ...que raptó al hueón. ¡Chucha! A ver, ¿quién en esta? ¡Right above just door! ...a strange making on the wall I wonder if they have anything to do with the bottom south of the run above the drawings. There must be some way to stop the waterfall. Me parece que hay que tener una hay que pegarle una hueva para que caiga una cascada cuando encuentre una marca en alguna pared. Mira, esa serpiente no se ve, amistosa la hueva. Mira, se parece a un juego de arcade de un... ¡Uh! Al Tiger Road parece, se parece... Tiene un aire Yo me pregunto, ¿no te dan otra armadura cuando ya estáis cagado? Por ejemplo, cuando estoy ahora con esta, vía, ¿no te dan otra armadura? Ups... No Bueno, parece que el modo historia no muere nunca, solamente son pajas molidas de pegarse el, el pique varias veces no. Mucho de, oh, mucho murciélago acá. Para el otro lado, pues weona. Chao, te que pa, weón. Bah. Ya, vamos de acá Ya... Ups, chucha la serpiente, mala leche, compadre. Es que no veo lo que hay abajo, weón. Entonces no. Está muy abajo, weón. Pero, weón, de nuevo la misma cagada de serpiente, weón. Ah, no, weón, que baja, vamos. No, weón. no weón, ya ya se convirtió como en instancia de World of Warcraft, la wea. Vamos. Mm. Cuando te matan, caché que la X de arriba... Chuchala. No, cachando ni una weá, weá Vamos Acá arriba camina, ¿no? Chuta la weá, weón. Bueno, es que no cacho dónde tengo que pararme, weón. No sé para dónde, para dónde se va. Va a haber que ir de a poquito, weón. Hablemos con el weá, weón. Todavía no cacho cómo se usan estas cosas de los diamantes. Ya, voy. Me voy a Oh, ¡Ah, weón! Mira. Que tontera, weón. ¡Qué tontera. Weón, no termino ni, ni de alegar, weón, y ya me están matando, weón. Acá había un mono culeado que se cree de Robin. Hood. Uf, la weá, weón, weón. De nuevo. De nuevo, weón. De nuevo apareció esa weón si la había matado. ¿Dónde está el saco weón ese que se cree Robin Hood? Ay, la weón no para de disparar, así como que está alterada Sale, weón. Dame una armadura o algo, puta plata, wea, que no sirve para ni una weá. Mm -hmm. Ya, ¿qué hay acá? Hacha, cuchilla, calavera. Hacha, cuchilla, calavera. Debe ser para después weón completar Alguna huevita de Como decía el viejo En antes Vamos, vamos, vamos Larry, Aquí ya no te sirve si tenía armadura o no wea. Si hay la armadura da lo mismo Te botan, te botan si me caí y el perro culeado que a ver ¿qué? de qué sirve el perro weón de acá me está diciendo que tengo que ir para acá hay un gorrito allá, Uf. ya se puso acuático el juego en esta parte, ni ¿eh? el torno va. Pobre. De acá parece que está la famosa cascada que no te deja, que te impide el paso, po' bueno. Ya, oh... Ya, y no puedo pasar acá entonces Bueno, ¿será para algo la...? Es que mira, vos no... Te dice que tenés que ir hacia abajo. Y acá te dice que tenés que ir para arriba. Más perdido, weón. No, debería haber una weá que te indique para dónde ir aquí. Ahora, chucha. No, mal, weón, mal. Eso no se hace, se pues son maldado weón. Ya, el gorrito nomás como que me, me dio... Vamos. Y no le llega la mierda a esqueleto, No, otra vez la misma weá, weón, weón, no. No te podéis quedar pensando en el juego, weón. No, mal, weón, ¿cómo paso ahí? ¿Cómo paso ahí, weón? Cagué, pum, principio todo de nuevo. Ya, intentémoslo una vez más, a ver qué onda, para dónde podemos ir, porque no, no cacho, weón, de verdad. Es un poco enredado el mapa, weón. Ya este huevón habla de las tonteras, huevón, y todo el tema. Ya como que no me está gustando mucho el juego. Me decepcionó un poco esta parte porque no, no te indica para dónde tenéis que ir, nada, sino no es como la. Ahora no hemos probado el modo de. de arcade, ¿cachai? Que probar el modo arcade en todo caso, chucha la wea, weón, dos disparos y te fuiste a la mierda, weón. Brigio es mono, weón. De nuevo la misma tontera acá. Ah, menos mal, weón. Menos mal que ya le pillé la wea acá, pues. Mierda, weón, que cagá de juego. Ni un podercito, ni una weá, weón. Tírense algo, pues, weón. Ya, ¿Y el perro por qué ladra, weón? ¿Qué hace el perro, weón? ¿De qué me sirve el perro culeado ese? A ver. Ya, pa' allá en la weá, dice, dice la mano esquelética. Ahí hay, un, hay un gorrito, weón. Ya, ¿qué fue ese sonido? Ya, no se puede ir definitivamente para allá para arriba porque no. No hay, no hay chance, pues, weón. Ya, hay que ir para acá. Ya, acá sale esqueleto, weón. Bueno, ¿para dónde el, cho el cuento está, weá, weón? Mira acá abajo. Hay, hay como espina, weón. Ah, es como que caíste y cagaste. Ya vamos a romper acá arriba. O sea, a matar por último la, las culebras que andan hueando acá, pues bueno. No más probable que en algún momento tengamos que subir por allá y. Y las culebras no nos hueven. Me parece que así es. Ya ahí están las mierda. Otra mierda más. ver, ese murciélago puede ser huevón fatal, huevón. Secretito, alguna weita, pues weón, chucha, ese weón alterado. Arriba no hay nada que me pueda hacer daño, nada. Y acá se podrá entrar. Puta, pensé que era una entradita, weón. Tenía, tenía pinta de entrar esta, weón, a alguna parte. Chucha. ¿A dónde el mambo, weón? Me estoy devolviendo. What the fuck, weón. Mira, ahí hay una No, complicado. Complicado. Ah, mira, ahí dice algo. Yo como una cala... Un, un acceso a una weá, weón. Puta, si supiera que se puede caminar por ahí... Oh, no sé para dónde hay que ir, weón. No sé si dejarme caer... No sé si se habrá abierto una puerta acá... Nada... Ah, los enemigos se vuelven a regenerar, parece Divisivos, parece que sí se vuelven a regenerar los enemigos Chucha, ¿qué fue eso? Y había como un error allá Lo voy a matar igual. Fuck. Ya para acá que hay nada, weón. Nada, no hay nada para acá. Para acá no hay nada, ni una weá, nada, nada, nada, nada. Nada, nada mira, weón. Ya dice que es para acá. Voy a ir para allá, pero ahí está la, la cascada esa que. Que no me da paso, weón. Ahí está. ¿Cachai? No paso acá. Ay, lo que dijo el viejo que había que apretar la. No, está mal. mucho rato en el mismo level, pues cachai ese lo, lo venca el juego esto ya no es exploración pues no sé bueno claro y acá abajo está el río de que empieza los esqueletos No, no cacho que... Claro ahí está el río y después huevón no hay nada más pues huevón No bring que no me, no me convenció la wea muy muy enredado para donde hay que ir weón va a haber que aprenderse el camino como que voy a tener que en algún momento jugar harto rato hasta memorizarme el camino porque cacha flechas para allá flechas para acá weón no sabéis para donde el... no sabéis para donde a la micro weon. los monos no tienen un... esta wea no sé qué onda weon. Ya, ya ya apreté la la de la calavera, po, pues, bueno. weón Como que me estoy devolviendo al principio, ¿no? ¡Cacha! Mira, un puro mono, weón, te hace el menso atado, weón. Brigio, weón. Claro, y efectivamente hay que entrar acá en la cascada nomás. No, weón. Ya, compadre. Vamos a dejar hasta acá la grabación frustradamente porque... La verdad es que este level me, me choreó un poco, ¿ya? dejémoslo hasta acá y voy a probar el, el nivel de qué trata para ver qué viene después o cómo lo tenemos que pasar, ¿ya? ¿Les parece que mucho rato pegado acá? Ya, pues, nos vemos en, en, en cómo se pasa este otro nivel, ¿ya? ya un abrazo, cuídense.